¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy James y estoy aquí con mi nuevo amigo. Iván. Iván. De Iván Colombia. es de... Colombia, Bogotá. Cualpa, de Bogotá, Colombia. Estamos aquí en Breckenridge, Colorado, esperando para el bus. Um, ¿Y cómo? ¿Qué piensas de este lugar Muy bonito. Y de Colorado? Muy bonito, muy, muy, muy, muy agradable. Eh, no conocía la nieve. Eh, sí alguna experiencia muy muy muy, muy espectacular ¿Sí? la gente muy amable uh -huh. todo muy ordenado <risa> muy muy queridos acá en, en, en, en Colorado Ok, y la gente todo va bien con bien, nosotros, con... Bien, bien, bien. todos dicen bienvenidos sí, y todos nos muy bien, yo había estado antes en Nueva York, Florida. Uh -huh. no Mi Florida es muy diferente de Colorado sí, en este momento, ¿sí? muy diferente, <risa> pero muy chévere, muy bonito, de verdad que muchas muchas gracias. Okay. <risa> bienvenidos a toda tu familia a Colorado. Gracias, igualmente Colombia, bienvenidos cuando quieran a ir. ¿eh? Sí, próximo o oh, es, este año creo que voy a, a Bogotá, Terera a Uh, Cali. Cali, sí, y Medellín, por supuesto, también. Ah, muy bueno. Muy okay. Y nos vemos. Entonces, nos vemos entonces en Colombia, ¿está bien? bien? Okay. Mira, mucho gusto. Okay. <laughs> Chao. Chao.